e vivem da pesca ah, resistem na luta pela conservação da natureza como equivalente à luta das suas, da, pela conservação das suas próprias vidas, né pois retiram diretamente da natureza as condições materiais da sua própria existência enquanto ser humano. Então, é, aqui é o alto pulso da bacia do Rio do Cobre, que está em né, essa aba abrange, Essa área aqui é uma área onde as pessoas pescam para sobreviver também. Não é uma pesca apenas pelo lazer, embora também a gente reconheça esse uso da natureza, mas a pesca também se dá como forma de acessar o alimento. Então, aqui tem crianças pescando. Aqui é uma imagem que demonstra um pouco do que elas haviam pescado naquele dia que nós estávamos no campo. E a ecologia política, né nos interessa discutir como se tem dado a distribuição do poder que determina quais são os usos que os seres humanos e não humanos farão da natureza nessa unidade de conservação. Então, a gente compreende que nessa distribuição desigual de poder é preciso reconhecer quem são os agentes hegemônicos, contra-hegemônicos e os subalternizados nesse processo. Então, é nessa perspectiva que nós nos situamos, né? na discussão mais ampla. Então... Para desenvolvimento da pesquisa, é, utilizamos como estratégia metodológica a pesquisação com foco na prática territorial, solidária, interdisciplinar, ecológica e cooperada. Então, isso quer dizer que nós desenvolvemos nossos projetos de pesquisa e extensão a partir daquilo que as comunidades, os sujeitos sociais os, sociais, os conjuntos sociais locais entendem como sendo importante para ser pesquisado, para ser discutido, para ser é, é, é, trabalhado. Então, então so, somente assim, né, iremos elaborar e executar uma proposta de forma coletiva e solidária. Então, os interesses eles não vêm da universidade para serem impostos à realidade dessas pessoas, mas ao contrário. A partir da, da prática, nós coletamos aquilo que é considerado importante para ser estudado, trabalhado, desenvolvido pelas comunidades que têm interação com a floresta. E aqui é uma imagem... Da área da floresta, numa das trilhas que nós eh, organizamos assim, com frequência. Então, como resultados, nós desenvolvemos duas estratégias para a, a, a, auxiliar na conservação dessa unidade, dessa, dessa unidade, da APA Bacia do Cobre de São Bartolomeu. A primeira estratégia, a visibilidade, era preciso torná-la invisível, ou era preciso torná-la visível, a dinâmica, a sua dinâmica material e social. Então, a gente começou a desenvolver estratégias para visibilidade dessa unidade, como visitas, trilhas, é, atividades na, na área da floresta. É, fizemos vídeos para disponibilizar no YouTube, para que as pessoas reconhecessem e, e, e, e visibilizassem aquela dinâmica social que ali existe. A segunda estratégia é a produção de conhecimento. Então, nós começamos a investir na elaboração de pesquisas de extensão universitária, com, com foco de tornar a existência daquelas pessoas também visível do ponto de vista da produção do conhecimento, atribuindo importância àquelas dinâmicas que estão ali presentes. E aí, nós temos atualmente é, três projetos sendo executados nessa unidade de conservação, de forma colaborativa, de acordo com a metodologia da pesquisação, um projeto que já foi executado, que é o de sinalização da unidade de conservação, e esses outros três que estão em execução, o projeto 1, um, que é o projeto do, é, onde a gente discute a anterioridade histórica é, e, e versus a provisoriedade planejada do planejamento metropolitano, onde a resgata a, a presença desses sujeitos rurais, né, historicamente, ante a... a, a a instituição da região metropolitana na década de 70, que os tornam todos urbanos por força do planejamento, embora não sejam. O projeto OJUOD, que é um projeto que visa a instalação de uma cerca-viva na área da floresta, com o um propósito de conter o avanço da, da urbanização e criar uma barreira física, o que não impede o acesso de pessoas, né? ao contrário, a gente vai, tem ações de... De plantio, de, de recomposição florestal. E o outro projeto, que é um projeto que está sendo desenvolvido aliado ao projeto JODE, que é o projeto da construção coletiva da cerca viva, com a presença de alunos, de uma aluna da engenharia civil, que vai nos ajudar a criar as rotinas para a implantação dessa cerca viva. O projeto de sinalização que foi executado tinha como objetivo criar uma identidade visual da unidade, que não existia. Então, a área da floresta, pelo urbano, é tida como vazio urbano, é como, tido como área de engorda, como área de expansão do urbano, quando, na verdade, é uma, uma floresta que tem uma importância ecológica reconhecida por lei, e a gente é, tinha esse pleito, era um pleito recorrente do Conselho Gestor de criar a identidade visual, informar as pessoas de que se tratava de uma unidade de conservação com importância histórica e ecológica e quem fez isso fomos nós, né, junto com a comunidade, acessando o recurso do Ministério Público do Estado da Bahia através de um edital específico executando esse projeto. Então, esses são os nossos parceiros Né? Essas organizações são organizações locais é, e organizações que atuam no âmbito do Estado, como o Centro de Estudos e Ação Social. Aqui é o nosso, o nosso programa de pós-graduação, vinculado à Universidade Católica, o nosso grupo de pesquisa, desenvolvimento sociedade e sociedade de natureza. E aqui é a Associação Asmoília, com a Associação de Moradores de Ilha Amarela, um bairro que é anexado à área da floresta. A Associação Guerreiros do Mané que é localizada numa subbacia da bacia do rio do cobre e o movimento dos trabalhadores sem teto da bahia que que tem trabalhado no processo de recomposição florestal de 30 hectares de área degradada dessa floresta né e por fim é, eu queria agradecer eu tentei ser bem bem rápida para não comprometer a apresentação dos demais embora né É, eu coloquei aqui um vídeo no YouTube, um link de um vídeo no YouTube, para se vocês tiverem interesse fazer uma trilha ecológica virtual. Nós fizemos esse vídeo para mostrar a, toda a unidade de conservação. Então, nós, nós exibimos nesse vídeo os três cursos da Bacia do Rio do Cobre. E nesse, nesse vídeo vocês poderiam aprender um pouco da, da, da, da importância ecológica, religiosa. É considerado um território do sagrado pelas religiões de matriz africana, mas é um território também de disputa, atualmente, entre o Estado neoliberal que tenta ceder a área para iniciativa privada, nós estamos num processo de luta contra a privatização dessa unidade de conservação pela iniciativa privada de uma parte dela, que é o Parque São Bartolomeu, e resguarda toda essa identidade de um rural que se requalifica na relação com a natureza, na perspectiva do, do ecologismo dos pobres, ou seja, aqueles sujeitos rurais que vivem da pesca, do extrativismo, da coleta de frutas e frutos para sobreviver, eles têm interesse na manutenção da floresta e na sua requalificação e na sua conservação, justamente porque reconhecem que ali está uma fonte de sustento e vida. Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando. Eu queria agradecer a vocês bastante pela atenção e ouvir os comentários de vocês respeito, as, as contribuições. etc. Obrigada. Muchas gracias por la puntualidad con tus tiempos, Débora, y bueno, ahora eh, sería mi presentación y luego pasaríamos a la presentación de Ana María y finalmente preguntas y discusión eh, con el público. Eh, bueno, eh, me presento a mí misma, yo soy Diana Murillo, soy candidata a doctora en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de Zaragoza, en España, y también hago parte del colectivo de Geografía Crítica de Ecuador. Eh, bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, mi presentación es... Ay, un momento. Espero que puedan ver ahí bien. Bueno, mi presentación hace parte de los resultados preliminares de, de mi tesis de doctorado. Eh, mi... De, mi investigación está enmarcada dentro de la ecología política de ver la conservación como una práctica atravesada por relaciones de poder, desigualdades, intereses y múltiples racionalidades. En esta presentación, primero voy a hacer una breve introducción de la problemática que estoy investigando, que es la delimitación de páramos en Colombia. Después voy a presentar el caso de estudio en el que me estoy centrando para luego pasar a presentar las representaciones que he identificado eh, en mi investigación y luego pasar a unas reflexiones eh, finales. Bueno, pues en Colombia los páramos habían empezado a tener eh, cada vez más importancia desde aproximadamente la... mediados del siglo XX, eh, pero no habían reglas claras para su manejo eh, eh, los páramos son un, unos, unos ecosistemas eh, de alta montaña que son bastante reconocidos por su importancia para el agua y eh, había una gran preocupación por el avance de la minería hacia estos espacios. Y aunque, y en, bueno, en, en, esta, en el 2010... Había pues, un gran reconocimiento de cómo la minería estaba amenazando estos espacios en el marco del boom extractivista que estaba viviendo América Latina y eh, se presentó la política de la delimitación como una propuesta que podía frenar el avance de la minería hacia estos espacios y poder conservarlos de una mejor manera. Pero esta política empezó como una política de conservación estricta que en el 2011 propuso restringir todo tipo de usos, usos agropecuarios, eh, de minería y otras actividades extractivas. Y eso también empezó a generar algunas tensiones eh, por esta política en diferentes páramos del país. Eh, por un lado, se afirmaba que no se había invitado a la participación a las personas que habitaban en, en estos espacios. Por otra parte, también se restringían usos que garantizaban el sustento de vida de las poblaciones que habitaban allí o que vivían en espacios eh, cerca. Y en, en ese marco, Pisba era un caso emblemático porque es uno de los páramos más poblados del país, donde hay múltiples formas de relación con este espacio, múltiples territorialidades, y eh, ahí confluían tanto áreas protegidas como el Parque Nacional Natural de Pisba, eh, también actividades de minería de pequeña y mediana escala de carbón, eh, actividades agropecuarias por parte de población campesina y eh, hubo bastantes tensiones en el momento en el que se iba a implantar esta política. Entonces, hasta el día de hoy no ha podido delimitarse, a pesar de que más ya 30 y bueno, la mayoría de los páramos ya han sido delimitados. Aquí podemos ver en verde el páramo de Pisba, que es uno de los que no se ha podido delimitar y el que estoy investigando. Y en morado el páramo de Santurbán, que también es otro caso que ha generado pues, bastante atención por las tensiones que también ha enfrentado. En mi investigación quise analizar cuáles eran las diferentes formas en las que se concibe la naturaleza porque partía de la premisa de que las tensiones que hay por esta política de conservación tienen que ver con esas múltiples formas de relacionarse y de ver al páramo y que crean posiciones que chocan. Eh, entonces, como se privilegian algunas de estas representaciones, pues se... Eh, generan estos conflictos como los que se han visto en el caso de Pisba. En primer lugar, encontré las representaciones relacionales que tienen que ver con identificar el páramo como un territorio que está habitado, que ha tenido una relación histórica con poblaciones, también un sitio en el que hay... Se tiene, digamos, el trabajo para el sustento de las poblaciones y es un lugar también de importancia cultural, tanto para las personas que habitan ahí directamente como para personas que están en lugares cercanos. Entonces, desde esta representación, el, el páramo y digamos la naturaleza se ve en un vínculo de interdependencia y eh, in ahí como una visión integradora entre naturaleza y sociedad, no se ve de forma separada. Y desde esta representación eh, he identificado que, las, que el posicionamiento frente a la política de delimitación eh, es un temor al desplazamiento porque se están limitando eh, las actividades de... se pueden restringir las actividades eh, de sustento de la población. Eh, por otro lado, también se propone que se incluya a la población en, la, en una participación para definir esta política y también he visto cómo esta forma de ver al páramo también se ha instrumentalizado, se ha usado estratégicamente por parte del gremio minero que pues también hay como distintas, distintos niveles de poder ahí porque en el gremio minero se integran tanto mineros pequeños, eh, mineros que com, combinan actividades agropecuarias con, con minería, pero también mineros medianos que ya también tienen muchísima más influencia y eh, a ellos también les interesa resaltar esta relación con la población y de alguna manera ha servido para obstaculizar eh, una política de conservación y que y así se permita también continuar con la extracción minera eh, un tiempo más en, dentro, en zonas dentro del páramo. Por otro lado, identifiqué representaciones técnico-científicas del páramo entre estas, digamos que se concibe el páramo desde lo técnico, se resaltan sus características biofísicas, normalmente se asocia el páramo con la existencia de frailejones, que son estas plantas que están aquí dentro de esta fotografía, eh, se, se, también se identifica con unas cuotas específicas de, de altitud con unas características climáticas eh, y se parte entonces del conocimiento experto para poder eh, identificar uh, o caracterizar este eh, al páramo y también, Pongo aquí uh, la, la, el reconocimiento de, del páramo de Pisba como sujeto de derechos porque en 2018 el Tribunal Administrativo de Boyacá le otorgó este, este reconocimiento al páramo como sujeto de derechos, pero fue una noción que partió del ámbito jurídico y se quedó allí. No hubo una apropiación por parte de las personas que habitan el páramo de, de esta noción y eh, en ese sentido lo eh, vinculo con una representación también técnica del páramo porque esa caracterización como sujeto de derechos también estaba muy vinculada con las características biofísicas. Eh, también es importante decir que no es una representación que solamente esté en el ámbito de los expertos o de personas que no habitan el páramo porque también esta noción eh, que, que ha nacido de las ciencias naturales también ha circulado y se ha, ha sido apropiada también por las mismas personas que habitan allí eh, desde esta representación He eh, identificado que el posicionamiento frente a la, a la política de delimitación eh, es tratar de identificar el páramo como algo natural que debe separarse de las actividades antrópicas y en ese sentido también eh, se ha buscado una, una política que sea un poco más estricta con las actividades eh, humanas que pueden concebirse como nocivas para, para la conservación. Y aquí también hay varias posturas en cuanto a qué es lo que debe ser conservado. Entonces, hay algunos actores que eh, proponen que se conserve solamente lo que se conserva como natural, es decir, lo que cuenta con estas características que le se han, han otorgado al páramo, como la vegetación la existencia de frelejones, eh, mientras otras personas y, por ejemplo, el Instituto Humboldt, que es un, una institución mixta que ha participado eh, de forma muy importante en la, en la delimitación de páramos, proponen que se reconozca también el páramo que ha sido transformado, o sea, las áreas que potencialmente eh, podrían ser páramo, y, eh, y pues también desde este posicionamiento, de esta, de esta representación, lo que vemos es que se le da prioridad al criterio científico desde las ciencias naturales y la participación también eh, se pone en un lugar eh, secundario. Luego están las representaciones funcionales, que las he llamado así porque son las que le otorgan al páramo importancia en cuanto a su función, entonces como fuente de recursos y servicios. Y, eh, y entonces está muy relacionada con una valoración instrumental de la naturaleza. La naturaleza se concibe como un medio para alcanzar un fin y también está vinculada a valoraciones monetarias. Eh, esta imagen me pareció muy ilustrativa para mostrar esta noción de representación funcional porque se ve un fragmento de páramo aquí es un video de un medio eh, de alcance nacional eh, RCN Radio que mostraba la importancia de los páramos para su pro, para la provisión hídrica entonces mostraba como un metro cuadrado de páramo genera eh, una cantidad importante de agua y muestra cómo sale un grifo de de esta, de esta parcialidad del páramo, entonces vemos cómo se instrumentaliza eh, para, en, en función de, de los servicios que puede brindar y también pues, se vincula a otras escalas, o sea, el páramo no solamente presenta, representa recursos y servicios para las personas que viven allí, sino para zonas circundantes y también eh, por ejemplo, se ha visto como la importancia del páramo como sumidero de CO2, y eso representaría a nivel global, digamos, eh, también una importancia en políticas de mitigación de cambio climático. Desde esta representación, los posicionamientos que identifiqué tienen que ver con una conservación para la provisión de servicios y de recursos, eh, como se articula con otras escalas, entonces también je, je puede generar posibles conflictos entre los usos que se le den a nivel local y los recursos que se necesiten a otro, en otros lugares, o sea, si no hay una conservación en este espacio, pues pueden estarse amenazando los recursos de otras escalas. Entonces, en ese sentido se genera este diálogo entre múltiples escalas a partir de, de esta representación funcional. Y también hay un vínculo con, sol con soluciones de mercantilización, como pago por servicios ambientales, pago por conservación, eh, por estos servicios y que se pueden ver para otros lugares. y eh, bueno, como reflexiones finales, entonces quiero pues, proponer que las representaciones técnico-científicas y las funcionales son las que han predominado dentro de la política de delimitación, poniendo en tensión la vida campesina. Eh, no son representaciones que estén totalmente aisladas, porque también he identificado pues, que están que se superponen, se entrecruzan y no, la misma persona puede combinar eh, una representación relacional con eh, también una funcional, pero me parece que puede ser útil distinguirlas para poder identificar estos múltiples posicionamientos que hay y nos permite reconocer múltiples racionalidades, posicionamientos y también formas de relacionarse con el páramo, y no se quedan en el plano simbólico, sino que también eh, indican unas formas en las que las personas consideran que debe organizarse el espacio. Y... Eh, bueno, también enfatizan en que las políticas de conservación no son neutrales y que parten de una racionalidad específica, en este caso, pues una vinculada con lo técnico-científico y, y lo funcional. Eh, bueno, eso por ahora y, y quedo atenta pues, para poder discutir y profundizar más en, en, la próxima, en el próximo bloque de preguntas. Te doy paso. Ana María, eh, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que va a presentar sobre la, la plaga del descortezador en la Malinche, una mirada al conflicto socioambiental desde las racionalidades ambientales. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok, voy a presentar mi pantalla. Mm. Ok. Este, bueno, mi nombre es Ana María, como ya este, lo mencionaron. Yo soy eh, estudiante o más bien tecista de la licenciatura en Sociología en la Benemérita este, Universidad Autónoma de Puebla en, en México. Este, justo esta presentación tiene que ver con eh, los avances de mi investigación. Eh, y bueno, eh, lleva por título que es La plaga del escarabajo descortezador, una mirada al conflicto socioambiental desde las racionalidades ambientales en el volcán La Malinci o Malinchi o Matlalcoyet. Tiene varios este, nombres, ¿no? pero es lo mismo. ¿no? este Bueno, vamos a, o les voy a presentar justo el, el problema eh, socioambiental. Eh, uno desde la, la plaga del, del escarabajo y cómo este, esta plaga justo derivó en un conflicto ambiental, ¿no? Eh, y justo la propuesta para entender este conflicto es a partir de la teoría de campos de, de Pierre Bourdieu. y, eh, bueno, finalmente, bueno, con las conclusiones. Eh, bueno, este es el Parque Nacional La Malinche, es un área natural protegida. Se decretó área natural en 1938. Eh, casi todo lo que aborda el, el volcán es, es esto, sin embargo, el, el polígono está un poco más arriba. Eh, en 1995 eh, es administrado por los, gobiernos de, del, por, el gobierno, por los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla. Este, está delimitado por las fronteras este, estatales. Eh, mayor parte, la mayor parte es del estado de Tlaxcala, yo creo que el 95% es Tlaxcala y el otro 5% de lo que es el volcán es administrado por, por el estado de Puebla. Eh, eh, es un parque nacional, sin embargo, hay este, comunidades habitadas eh, justo en el poligonal, ¿no? Entonces, hay uso de recursos naturales, ahí este, encontramos grupos carboneros, hay, este, tala, ¿no? Hay tanto tala eh, como para uso eh, personal, ¿no? De las familias, pero también hay una tala inmoderada, eh, ilegal por parte de, pues, de taladores, ¿no? Que sí llegan y bajan camiones eh, enormes, ¿no? La, la otra cosa es que hay una ciudad, la ciudad de Puebla, o sea, aquí juntito, entonces, muchos de los que bajan esta madera, este son, vienen de la ciudad. Eh, bueno, ocurrió en el, en el 2019 que eh, inicia la plaga del, del escarabajo descortezador. El, el, escarabajo descortezador es un eh, insecto eh, muy común dentro de los bosques. Eh, es un actor, este, normal. Eh, lo que hace el descortezador es que se mete en, en estos, en los árboles, especialmente en los esteocotes, y lo que hace es que lo seca y, y estos árboles se caen para que se vuelvan como a reproducir, ¿no? Aquí el problema es que con toda la alteración del, del ecosistema y no y como de las cadenas alimenticias, eh, pues el descortezador se volvió una plaga y entonces ya no solamente atacaba a los árboles viejos, sino que ahora se iba también con los árboles jóvenes, ¿no? Y realmente acabó con varias hectáreas del, del volcán. Y bueno, este es como el, el proceso de, del descortezador, ¿no? Eh, y pues los va dejando como naran, amarillos, naranjas, rojos y totalmente secos. Fue en el 2019 cuando este, se comenzaron a ver como los primeros manchones eh, de lejos de todo el, el volcán. Eran naranjas y posteriormente se, se empezó a extender como por todo el, el, el volcán, ¿no? Y, pues, en 2020 inician como las primeras manifestaciones de los pobladores de, de las faldas del volcán, que en general son como comunidades, hay nahuas y, este, y otomíes, ¿no? Entonces, en, en 2020 inician las primeras manifestaciones en, este, en la dirección de ecología del estado de Tlaxcala, porque eh, los pobladores justo eh, intentaban sanear ¿no? a su manera, eh, o, o el, como ellos entienden justo este, este problema dentro de sus propios predios ¿no? y de ejidos, de los ejidos que tienen en, en este volcán, entonces lo que ellos hacían era talar el, el árbol. Sin embargo, eh, justo desde la otra visión técnico-científica de las instituciones como lo son CONAFOR, Semarnat y CONAM, que son los encargados como de vigilar las áreas naturales protegidas, pues este, no se les, eh, se les castigaba, se les llamaba la atención y se les multaba por bajar estos árboles, ¿no? ya que como es área natural protegida, pues no, no se podía y tenía que pedir un permiso. Para esto, CONAFOR tiene un protocolo de saneamiento en, en caso de la plaga del descortezador. Eh, y justo desde esta racionalidad técnica eh, se suponía que se tenía que hacer como una supervisión, tiene que llegar el técnico, tiene que delimitar tu polígono este, inventado y posteriormente te da permiso para que puedas sanear, es decir, derribar el árbol, eh, se tiene que descortezar y fumigar con un químico específico. Eh, entonces lo que ocurrió es que pues, obviamente la, la población se inconformó y eh, fueron a protestar, sin embargo hubo ahí este... Pues algunas cosillas y no, no, no se pudo, no se, se tuvo que seguir con el protocolo de, de las instituciones. Esto provocó que si había pocas eh, hectáreas plagadas para enero del 2020, febrero, para finales ya este, la plaga había super avanzado, porque para esto solamente había dos técnicos para todo el el volcán, ¿no? Entonces, pues, obviamente a los técnicos no les daba tiempo supervisar todas las demandas, este, o las solicitudes para los saneamientos. En 2020, en noviembre, se hace un encuentro intercomunitario en donde eh, eh, se juntan, nos juntamos como varias comunidades del, del estado de Tlaxcala y algunas de Puebla, justo para abordar este problema eh, del descortezador, porque, pues, estaban acabando hectáreas de bosque. Y eh, a partir de ese encuentro se, se arpa como una red, una red de comités, colectivos y organizaciones para eh, atacar el problema del descortezador, eh, dialogar con, con las instituciones y poder atacar el, el, la plaga. Sin embargo, eh, se, hubo reuniones pues, con, con las instituciones y comités como inter o como encuentro de saberes, pero no hubo apertura por parte de las instituciones para escuchar las demandas de de los pueblos y eh, también los, eh, justo las comunidades, no, no, no le dan como sentido, pues, a lo que eh, dicen las instituciones. Entonces, eh, aquí viene como la propuesta teórica, que es cómo entendemos este conflicto ambiental. Eh, la propuesta del, de cómo entender el, el conflicto ambiental eh, va desde la teoría de los campos de Bordeaux, Bordiú nos dice que los campos son eh, redes o configuraciones de relaciones objetivas y subjetivas entre posiciones. Es decir, este, son espacios en los que se lucha por un capital específico, ¿no? Él nos dice que son como este, partidos de fútbol, ¿no? Y hay este, diferentes agentes e instituciones que conforman este campo y se pelean por un... Eh, o luchan más bien por un capital específico, ¿no? Puede ser el campo de la educación, el campo de eh, político, el campo económico, y en este, en este caso se propone entenderlo desde el campo ambiental. Eh, pero como, eh, aquí la pregunta más bien es cómo los agentes e instituciones toman su posición dentro del campo, y justo pues esto tiene que ver con este, su posición en el espacio social, ¿no? Entonces, eh, el espacio social son las posiciones que tenemos o que tienen los agentes y que está dada por la distribución de, de los capitales, ¿no? En, en este caso, el capital cultural, económico, social, eh, y esto te da, pues, una posición o ¿no? un estatus de lo que puede ser a lo mejor más legítimo válido que el otro, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, a los funcionarios públicos de CONAFOR, en una posición este, dentro del espacio social como mucho más a lo mejor alta que un campesino, no un agricultor que no tiene el capital económico o el capital este, cultural en términos pues como um, válidos, ¿no? Eh, y eh, pues por ello a lo mejor ahí más bien la, la hipótesis, la hipótesis es que eh, Justo hay un choque entre, esto, entre estas posiciones y por ello se da el, el conflicto, ¿no? Eh, entonces, el, la propuesta del, del campo ambiental eh, tiene que ver con, con que dentro de este campo lo que está en, en lucha son, eh, son los bienes de la naturaleza, ¿no? Y justo como la legitimidad por quienes pueden acceder o disponer a, a esos bienes, ¿no? Y cómo también se dispone de, de ellos, ¿no? En este caso eh, Uribe nos da este, una propuesta de, de cómo entender este campo, este campo ambiental en los niveles global, nacional, regional y local, eh, ya que pues justo podemos encontrar este este campo desde, este, organizaciones como la ONU, este, el Banco Mundial, etcétera, ¿no? desde los movimientos ambientales eh, globales, etcétera, ¿no? En la cuestión local ya es en donde encontramos a las comunidades, a las juntas vecinales, a los voluntariados, a los colectivos, a las organizaciones eh, civiles, etcétera, ¿no? Y en la cuestión institucional encontramos, pues, al, al gobierno, ¿no? Local, estatal, eh, en este caso, en, en el estado de Tlaxcala, tenemos al, a las direcciones este, de ecología municipales y estatales. ¿no? También tenemos a las sedes de CONAFOR, SEMARNAT y CONAM, que es la encargada de, de vigilar el área natural protegida de, de la Malinche. Y en las cuestiones corporativas, pues también tenemos a las maquilas y empresarias y empresarios, que, que en este caso justo hay corredores industriales eh, en las faldas de, del volcán, porque lo que, lo que ocupan del volcán justo son los recursos naturales como el agua, la tierra, etc. Y este, pues bueno, dentro de las conclusiones es justo que este conflicto ambiental por la plaga del descortezador se deriva por la misma lucha que existe dentro del campo ambiental. Y pues esas tomas de posición tienen que ver con las posiciones de los agentes en el espacio social. Aquí hay como do, do, dos cuestiones que, que no mencioné que se me pasó. Fue este, que está uno como la lucha del, eh, del capital, pues como de, de los poderes. Eh, pero también están los, los hábitos que son más como las disposiciones eh, simbólicas, no y subjetivas, de cómo estamos en términos de pensamiento entendiendo a, a la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, justo eh, como, como lo decía, el, el campesino no entiende o no se relaciona con la naturaleza de la misma manera que lo hace el técnico de la institución, ¿no? ¿Por qué? Porque el campesino y además este Nagua, que es una comunidad originaria, pues tiene una relación totalmente distinta eh, con la naturaleza en cuestiones en términos culturales y simbólicos a como lo tiene el, el técnico, ¿no? Que es una visión más este científica. Eh, justo su visión se deriva de que eh, él estudió en la universidad, probablemente biología o alguna ingeniería en agroforestal, en etcétera, ¿no? Eh, sin, por otro lado, ¿no? El campesino, el, este, el se relaciona con el bosque desde que es niño, el este, hereda, no por parte de, de los abuelos, de los papás, justo toda la... la la cuestión cultural, por ejemplo, las leyendas de, del volcán, ¿no? Eh, la, la gente te dice, ¿no? Es que la, la malincia está viva, no es una mujer y está viva, no. Incluso hay relatos de cómo la han visto pasar porque ella cuida, este, pues, la tierra del volcán. Eh, y justo esta desigualdad de, de capitales, de hábitos, eh, también... Eh, pues produce justo esas relaciones de poder y te sitúa uno abajo de otro, ¿no? Y entonces de ahí deriva que la legitimidad de ciertas acciones sean mayores que otras, ¿no? Y por tanto, eh, ahí, ahí reside el conflicto, porque entonces yo campesino, eh, que quiero eh, justo tener derecho sobre mi monte, sobre mis parcelas, sobre mi ejido, no puedo proceder y derribar, derribar este, estos árboles que están plagados, porque el técnico me está diciendo... Que no puede, ¿no? Que no puedo porque tengo que llevar a cabo un proceso burocrático para que me den permiso a mí de talar mis propios árboles, ¿no? De, de sanearlos. Eh, sin embargo, justo ese proceso burocrático llegó a durar más de un año, ¿no? Entonces, si mi predio estaba plagado con un pequeño manchón, al año que me concedieron el permiso de poder sanear, pues ya estaban este, muertas o muertos todos mis árboles. Eh, y pues es, es prácticamente eso, creo que me fui un poco rápido, una disculpa, pero si hay eh, alguna duda, la, la resolvemos ahora. Sí, si la, la digo en, en la parte de preguntas y respuestas. Y pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias Ana María por tu presentación y también por eh, respetar perfectamente el tiempo. Ahora vamos a seguir con la siguiente presentación eh, que es de Esquiza y José Luis Omaña eh, de la Universidad Nacional de Córdoba. Su presentación es sobre ese tiempo ya había sido anunciado por los abuelos la resistencia del conuco en la comunidad cabanayen frente a los movimientos del capital del Parque Nacional Canaima en Venezuela. Te damos el paso, Esquiza, para que Gracias. presentes. ¿Se escucha? Sí. Listo. Eh, bueno, igual. ¿Verdad? ¿Tienes 15 minutos? Te aviso cuando falte uno para terminar el tiempo. Bueno, eh, bueno buenas tardes, buenos días, buenas tardes, yo porque llegué corriendo a este panel. Eh, este, esta, esta presentación que traemos hoy forma parte de mi, de mi estudio doctoral, eh, de mi tesis doctoral que tiene que ver con el conuco, y para poner como en, en, en jerga latinoamericana lo que es el conuco sería lo equivalente a la milpa, o a la huerta, o a la sacra. En otros espacios de América Latina. Como decía la moderadora, esta, esta ponencia la titulamos: Este tiempo ya había sido anunciado por los abuelos y las abuelas. La resistencia del CONUCO en la comunidad de Cabanayén frente a los movimientos del capital el parque, en el Parque Nacional Canaima. Cabanayén es una comunidad que se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Canaima. Eh, es una comunidad del pueblo indígena Pemón, que es un pueblo de filosofía lingüística caribe, que en Venezuela va a incluir tres grupos, Arecuna, Taurepán y Camaracota. Es un territorio ancestral que hoy es conocido como la Gran Sabana Venezolana, y que está ubicado sobre el macizo guayanés en el sureste de Venezuela. El territorio, bueno, pues es un paisaje que combina sabanas, bosques, pepujas, y claro, comprende en gran medida lo que es el Parque nacional Gran Sabana, el Parque Nacional Canaima, que fue fundado en 1962 y que se convirtió en patrimonio de la humanidad en el 1994. En la gran sabana venezolana confluyen distintos intereses. ¿no? Es un territorio que, como les decía, hace 4.500 años está poblado por, por los pueblos y las comunidades de Pemón. Y hoy, bueno, construyen intereses ambientalistas y estatistas representadas por la propia figura del Parque Nacional y del Patrimonio Natural. Intereses asociados a la seguridad fronteriza, por ser una región de frontera con, con Brasil y Guyana. Eh, intereses de la explotación minera en pequeña y gran escala, básicamente la eh, explotación del oro, la de minería del oro. Eh, y el interés es por el reconocimiento y demarcación de los territorios por parte de los pueblos y las comunidades de Mo. También es un, es un territorio donde el desarrollo turístico ha sido muy extenso, sobre todo por las narrativas asociadas a lo primitivo, lo natural, lo exótico, que posicionaron a esta región como un destino turístico internacional. En esta región podemos ubicar, por ejemplo, lo que se conoce como el Salto Ángel, el Tepuy Roraima, donde están construidas todas estas imágenes, hasta una película de Disney eh, recientemente que se llama OP, eh, que está ambientada en este espacio. Obviamente, todas estas relaciones de poder, saber sobre este territorio, constituyeron nuevas territorialidades para el, para el pueblo Pemón. Estas nuevas territorialidades están marcadas por las estrategias coloniales de reducción de indígenas, que digamos, es la estrategia, la, las estrategias que se usaron desde la época de la colonia, no solamente en Venezuela, sino en otros países de América Latina. La creación de asentamientos asociados a las misiones católicas, eh, la, eh, eh, las misiones católicas capuchinas, que se asentaron en, en los inicios del siglo pasado, y ahí se fundaron Santa Elena de Guairén, Cabanayén, que es el sitio de estudio, Camarata y Huonquén. Eh, la expansión de las instituciones del Estado en los territorios Pemón, ya que el Estado fue poco a poco tomando estos territorios. Y eh, obviamente la creación de infraestructuras asociadas al turismo. Todo esto contribuyó eh, al desarrollo de necesidades otras en el pueblo Pemón. Necesidades que se parecían más a las necesidades de los colonizadores que a las del propio pueblo Pemón. Los misioneros han sido fundamentales las misiones capuchinas, han sido fundamentales en naturalizar en el pueblo Pemón una forma de vida y de distribución espacial que no corresponde con los patrones de asentamiento ancestral, el cual se caracterizaba por un alto grado de dispersión. Hoy las comunidades, entonces, residen de entre cientos y miles de habitantes, lo que ha traído, evidentemente, cambios en la estructura y las composiciones de las familias, y ha impuesto un modo de vida, una religión y una cultura completamente distinta todo esto ha producido nuevas subjetividades, nuevos patrones de consumo, eh, que ha llevado a muchos pobladores a abandonar sus espacios ancestrales de reproducción de la vida, y creando una dependencia al salario y, a la, y una vulnerabilidad extrema a la explotación capitalista. Con la creación de lo que fue el Parque Nacional en 1962, entonces se crearon las oficinas de imparques, el Instituto Nacional de Parques, se salarizaron muchos Habitantes Temón como guardaparques, se instalaron también, de acuerdo con las lógicas del desarrollo promovidas por la CEPAL, la Corporación Venezolana de Guayana, la electrificación del Caroní, digamos proyectos grandes de infraestructura, en los cuales se utilizaban estas bases de misiones católicas y capuchinas como <coughs> sedes o bases para la bioprospección que hacían estas, estas corporaciones en, en el territorio de la Gran Sabana. ¿Qué pasó? Se institucionalizaron y se asalariaron a los pobladores. Paralelamente a este proceso de, de, de creación de salarios en estas comunidades, donde esto antes era completamente desconocido, surgieron los institutos de educación formal criolla. Vamos a llamar criollos, digamos, a, a, a nosotros, los, a mí, que no soy Pemón, los que prove, proveemos de esta cultura occidental. Eh, pro, eh, se surgieron también proveedurías, restaurantes, abastos servicios de alojamiento y servicios turísticos y en algunos de los casos eran propiedades de, de los locales en otros eran propiedades digamos de criollos. pasó que durante al menos un siglo se les enseñó a los Pemón como al resto de los venezolanos se nos enseñó a depender de lo que llamamos el rentismo petrolero que es esta dependencia que tenemos nosotros con, con la producción de petróleo se les enseñó el supremacismo blanco criollo con su modelo de subjetividad y se les impuso patrones de consumo insostenibles en el tiempo, patrones dependientes de condiciones de estabilidad de un Estado-nación que hoy está en crisis en Venezuela, y no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Si bien las actividades turísticas realizadas en la Gran Sabana constituyeron una forma principal de captación de capital durante buena parte del siglo XX y la primera década del XXI, el declive de esta actividad causado por la crisis normalizada a la que está sometida el país, o estuvo, está, eh, producto de las sanciones coercitivas impuestas por el imperio norteamericano desde el año 2013, sumada a los problemas políticos y económicos que transita Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez, y que también alcanzó un pico crítico con la pandemia del 2019, la ausencia estatal en las comunidades, el declive del salario, la des desocupación generalizada, la reducción del personal, por el, el cierre de las sedes locales de, de las instituciones en las comunidades Pemón y también el cierre de la frontera con Brasil por los, por los problemas que, que ha habido entre los gobiernos o las diferencias fundamentales estructurales entre los gobiernos, ha llevado a muchas comunidades Pemón a practicar la pequeña minería dentro de las fronteras del Parque Nacional, lo que ha generado fuertes tensiones entre distintos sectores del pueblo de Pemón. Muy a pesar de la expansión de la frontera del capitalismo, hoy el pueblo Pemón resiste, se organiza y retoma la senda originaria del conuco, este enclave agrícola que existe a pesar de los cercamientos del capital y los cercamientos de la modernidad. Las enseñanzas de los dioses originarios de la comunidad Pemón no han sido borradas. La caída del árbol originario, el inicio de la agricultura, el conuco y el mayú, que es el trabajo colectivo, siguen siendo hoy la fuerza de la comunidad. Cinco siglos de genocidio colonial y más de un siglo de intervenciones criollas. Y el continuo de la conquista no han podido contra las enseñanzas de los piazán, que son las y los sabios del pueblo. Chiricahuay, que es el trae las lluvias siguen el cielo, vigilantes de sus hijos y de sus hijas. Es eso que en este, en este trabajo nos hemos planteado como objetivo exponer cómo el conuco se reconfigura como un espacio de sostén de estos entramados comunitarios que permiten la reproducción de la vida en la comunidad de Cabanayén, en la Gran Sabana, en un contexto que queremos llamar de crisis civilizatoria sostenida. La comunidad de Cabanayén, como les decía, fue fundada en 1942 y Cabanayén recuerda a la Caracas del siglo XVIII, con su iglesia y su monasterio de piedras frente a la Plaza Mayor, en la, que se esfinge, en la que erige una cruz católica, y la esfinge de Simón Bolívar todavía no ha llegado. Con sus casas de piedra al estilo de los capuchinos, nos recuerda lo que fueron las reducciones de indios en el imperio español. La historia de Cabanayén es la historia encarnada por los habitantes de la Gran Sabana venezolana y de la territorialización que fue impuesta sobre el pueblo Pemón por la modernidad y la colonialidad. En Cabanayén se cruzan los tiempos y las culturas. Es una frontera civilizatoria que hoy hace crisis. Es una frontera civilizatoria que transformó las subjetividades de la gente que antes no vivían en asentamientos de piedra y en casas para toda la vida, en casas sin espacio para el conuco. Antes vivían en constantes movimientos por la sabana inmensa y la iban restituyendo con sus técnicas de siembra y sus epistemes para reproducir la vida. Las y los Pemón de Cabanayén si bien aprendieron a comer arroz y pasta y alimentos enlatados y aprendieron a comer aceite de soya, pollo y embutidos. Esto lo consideran hoy su comida. Sin embargo, la, la situación actual en la que no hay acceso al gasoil, no hay acceso a la gasolina, eh, no circulan bolívares, que es la moneda nacional en la comunidad, y con un parque automotriz desarmado, una carretera cada vez menos transitable, una comunidad asedi asediada por la minería y sin el turismo masivo que llegaba a Cabanayén en otros tiempos, la dieta que fue enseñada o obligada es cada vez menos accesible lo cual ha llevado a fortalecer los enclaves agrícolas, los espacios ancestrales de producción de alimentos, los conucos o como dicen en Pemón, los huo. Dice la abuela Nicasia, este tiempo ya había sido anunciado por los abuelos, ahora ni siquiera reconocemos lo que es el bolívar y mayormente ha sido el conuco lo que nos ha ayudado a sobrevivir en esta situación. Nos decían los abuelos que estos tiempos duros iban a llegar, y que era importante de que uno llevara su cultura, que todos tuvieran los conucos, porque así iban a poder solventar los alimentos de cada día. Y esto es lo que está pasando hoy. Dice la abuela, mi hija, que es educadora, se tuvo que ir de aquí porque lo, que, lo único que compraba con su sueldo era un kilo de salchicha. Ahora, mi hija, dice la abuela Nicasia, vive en el conuco. En los tiempos dorados del turismo y de la distribución más equitativa de la riqueza, los empleados públicos o los empleados que se dedicaban al turismo podían acceder a los bienes y servicios del mundo colonial. ¿no? Las abuelas y los abuelos relatan que antaño Cabanayén garantizaba el, el ascenso social de sus descendientes. Ser profesor de educación básica y media era una garantía de estabilidad económica. Pero ahora los maestros, si es que quieren seguir ejerciendo su magisterio, tienen que ir a la mina o tienen que ir al comunuco para poder comer. Candelaria que es una profesora de educación medio técnica y especialista en gestión ambiental, ecologista de corazón y ante todo Arecuna, nos contaba con lágrimas en los ojos que la única manera de tener acceso a la proteína animal y a los productos alimenticios que venden en el abasto de la comunidad era trabajando en la mina, era ir a la mina por unas gramas de oro. Hoy la minería entonces se deja ver sobre los rostros de estas gentes, que al no contar con las fuentes de ingreso del capital aprendidas durante los últimos 50 años, básicamente el turismo y el salario de las instituciones del Estado, buscan gramas de oro para comprar proteína animal, sal o fósforo, que es lo que no consiguen en el conuco. Daniel nos contaba que aquí no circula el dinero, no hay bolívares en Cabanayena. Aquí a veces subo con el guayare, que es este bolso que ellos se cuelgan en la cabeza y que, que les llega por toda la espalda, suben con un guayare de camburo plátano para hacer negocio en la bodega y no aceptan, ellos solamente quieren oro. Aquí todo es oro ahorita, el Pemón antes no trabajaba en minería, ahora toca buscar oro, diamante para comprar, ese es el cambio. Más que todos los jóvenes quieren trabajar en la minería, y los adultos solo una parte quiere trabajar el conoco aunque es más seguro el conuco que la mina. Koromoto, que es otra de las compañeras allá, nos decía que ella no quería volver más a la mina. Hoy sin turismo y con la mina acechando, los conucos se transforman también en una estrategia de autodefensa, no solamente en una estrategia de, de, de producción y reproducción de la vida, no solamente como un espacio para obtener alimentos, sino una estrategia de autodefensa territorial. Tenemos que, minuto, el... Listo. Tenemos que llenar el territorio de conucos para garantizar nuestra soberanía, el acecho de las mafias de las minerías que cada vez está más cerca, nos dice Salvador, lo cual se materializa en un cordón conuquero en torno al asentamiento criollizado de Cabana en sus múltiples y simultáneas capas o esferas de complejidad. Los parientes nos dicen ellos que no se meten en los conucos, entonces hacer un cordón de conucos alrededor del sector se ha convertido en una barrera, en un límite ante el avance de la minería. Barrera que antes ocupaba el turismo, que poco a poco vuelve a la Gran Sabana. Entonces, bueno, como para ideas de cierre, que en realidad, como les decía, es un trabajo en construcción, en elaboración, eh, podíamos, podemos resumir un poco que en los últimos cinco años sobre todo en los últimos cinco años, con el, con el recrudecimiento de la crisis, eh, ha habido una retoma masiva de la agricultura originaria, que hoy vuelve a ser el sostén material y espiritual de la comunidad de Cabanayén. Allí nos falta el cachiri, que es la bebida conuquera ancestral, sobre todo a la hora de hacer mayú, que es el trabajo colectivo solidario, tanto en los, en los conucos como en el propio pueblo. Producto de las múltiples crisis por las que atraviesa Venezuela y el mundo, Cabanayén ha cambiado la división de social de trabajo, ha cambiado la percepción de la experiencia real de la lucha de clase, ha cambiado lo que, la percepción de la riqueza y la pobreza. Antes, quien tenía conuco era visto como pobre, porque el que era visto como que tenía recursos y tenía facilidades de tener acceso a lo que ofrece Occidente era el empleado público. Hoy ha cambiado esa balanza y el conuco empieza a representar entonces la posibilidad de vivir bien o vuelve a representar esa posibilidad de vivir bien. Bueno, muchísimas gracias eh, y disculpen por haber llegado tarde al, a la mesa. Muchas gracias, Esquisa. Eh, bueno, ahora podemos eh, dar, bueno, si tenemos preguntas entre las personas que hemos presentado o también preguntas por parte del público, pues ahora es como el espacio para hacerlo. Diana, eu posso direcionar uma, uma pergunta para você mesmo em relação ao seu trabalho? É, nós trabalhamos é, também na perspectiva da, da, das tensões territoriais, né? e eu vi que você desenvolve essa noção, e eu queria ouvi-la falar mais um pouco como é, como é que você é, é, construiu essa categoria né, para pensar a conservação e essa tensão pela, de, pela delimitação Você poderia falar um pouco mais sobre sobre essa essa, essa, essa delimitação? Imagino que seja um recorte espacial, que você estava aprofundando, e, e como é que você diferencia tensões e conflitos né, enquanto categoria de, de, de análise importante para a gente discutir a conservação? Gracias, Débora. Pues eh, en mi caso, yo estoy analizando la relación entre las representaciones de la naturaleza y las territorialidades, que son las diferentes formas como las personas se apropian del de espacio. Y en ese sentido, entonces empecé a identificar cuáles eran esas diferentes territorialidades que habían, su relación con esas representaciones y eh, a ver pues históricamente cómo habían surgido y cómo hoy en día eh, podían chocar, por ejemplo, por el uso del agua o el uso de un espacio en concreto. Eh, también pues, la delimitación es un poco abstracta porque justamente pues, sí, es una frontera específica que se construye eh, pues por parte de las instituciones en este caso el Ministerio del Ambiente es el que tiene que dar la resolución final de cuál es, esa, cuál es ese polígono eh, pero hasta el día de hoy no, no hay una delimitación en firme y digamos eso genera bastante inquietud porque no se sabe por dónde vaya a pasar esa línea y, y esa es como una gran preocupación que hay y que sea una línea como tal ¿no? cuando pues en este caso podría ser algo como una frontera más móvil o otro tipo de, sí, como de establecimiento de áreas protegidas. Pero eh, en otros casos, como el páramo de santurbán lo que se ha venido haciendo por los conflictos que se ha generado por esta línea precisamente, es hacer delimitación predio a predio. Entonces, co, pues se está mirando con con los propietarios también cómo hacer pues, esta delimitación, pero pues sí es bastante complejo pensar cómo trazar una línea por un espacio que es mucho más complejo, que no puede delimitarse pues, sí, tan estrictamente. Bueno, pues si nadie más eh, tiene preguntas, pues yo quería preguntarle también a Débora eh, sobre si podías ampliar un poco más sobre cómo son las reglas de uso ahí en, este, en esta área protegida de la que hablas. Por ejemplo, tú dices que hay acceso a las personas, pero no sé qué limitaciones, qué restricciones haya, cómo se definen estas reglas de uso. Eh, Entonces... Eh... Há uma anterioridade histórica à delimitação da área enquanto área de proteção ambiental. Essa é uma regulação, recentemente, é, é uma regulação nova para aquelas pessoas que já existiam naquele território. Então, elas, elas não foram acolhidas no processo de instituição da unidade de conservação. Ao contrário, elas são vistas como sendo degradadoras da natureza mas elas sempre estiveram no território. É um território que é um território marcado pela presença de quilombos, né? de pessoas que resistiram à escravidão no Brasil colonial, marcado pela presença do, do rural, é, é, e esse rural ele persiste. Quando os instrumentos de planejamento chegam, urbaniz, tornando a área urbana por força do planejamento, não acolhe as territorialidades e os modos de vida que estão lá. É um território localizado em área periférica da, da, da metrópole Salvador, né, marcada pela pobreza, pela vulnerabilidade social, e a natureza se constitui como fonte de complementação de renda, né, ocupação, as pessoas sobrevivem da floresta, literalmente, sobretudo nesse período da pandemia, onde a fome, a insegurança alimentar aumentou muito aqui na nossa, na nossa área, e a floresta se tornou aquele suporte necessário para que essas pessoas não estivessem assim um completo estado de, de pobreza, né? De, de, de miséria. Então, assim, é, é, elas comercializam o que elas produzem e o que elas retiram da floresta. Né? Elas pescam e complementam a renda daqueles que trabalham. Então, o que, é que acontece? É, o plane... A gente vem discutindo o anacronismo do planejamento, que se pretende urbano, tentando homogenizar os modos de vida que estão lá instituídos sócio-historicamente. Ou seja, é uma urbanização que não se realiza plenamente no plano da realidade vivida, né? porque essas pessoas resistem, mas é um rural que a gente trata como sendo requalificado, porque essas pessoas passam a defender a natureza, passam a defender essa floresta, não pela importância puramente ecológica, mas porque elas reconhecem que a floresta é fonte de sustento, É por isso que a perspectiva do, do Martinez Allier, quando ele discute o ecologismo dos pobres, e é um ecologismo que, que emerge pela luta pela sobrevivência, nos interessa, porque a gente entende que quando eles defendem a floresta, eles estão defendendo a conservação das suas vidas. A gente está falando também de uma área que não recebe água permanentemente pelo sistema público. Né? É uma área que sempre falta água, mas tem uma barragem, tem um rio que não está completamente poluído graças à presença dessa floresta que serve como filtro. No entanto, não existem políticas públicas que reconheçam a, o, o sujeito rural que atua dentro do espaço urbano, essa, essa figura não existe, porque o planejamento aqui no Brasil ele só reconhece o direito à aposentadoria rural, ou a, a qualquer benefício enquanto trabalhador rural, se essa pessoa estiver numa área delimitada pelo planejamento como sendo rural. Então, assim, são pessoas que trabalham a vida inteira cultivando e elas não têm direito à aposentadoria por estarem no espaço considerado urbano. Então, a gente vem discutindo a coexistência do rural do urbano e estratégias de reconhecer e valorizar esse urbano dentro do mundo rural, né, de forma que essas pessoas acessem políticas públicas. Por isso, desenvolvemos aquelas duas estratégias. Visibilidade, é, por incrível que pareça, que possa parecer, há uma resistência de acolher a, a, o modo de vida dessas pessoas como sendo rural. Ou seja, no imaginário das pessoas, todo mundo que vive na cidade necessariamente é um sujeito urbano. Ainda que o modo de vida e a relação com a natureza se dê dessa forma como eu estou aqui explicitando. Então nosso interesse é que com a visibilidade, a produção de conhecimento e a cooperação através de uma prática territorial, solidária e cooperativa, a gente consiga não só é, é, é, criar estratégias de conservação da natureza, mas de manutenção desses modos de vida em relação com a natureza, requalificando a questão ambiental né? e desenvolvendo e inspirando a criação de políticas públicas. Né? que reconheça a coexistência do rural no urbano e a necessidade dessas pessoas serem protegidas é, por alguma política pública e, se, e, re, e recebam compensação ambiental, porque se elas protegem a natureza, no contexto de emergência climática que nós estamos vivendo, elas mereciam ser compensadas por isso. Né? No entanto, essas pessoas elas são marginalizadas, os, pro, os planos, projetos e programas que nós iniciamos na atualidade reconhece a importância de aniquilar qualquer atividade rural que aconteça nessa unidade de conservação. Então, eles são eles são tratados como empecilhos ao desenvolvimento urbano e industrial, quando na verdade, eles são importantes sujeitos para a conservação da natureza e para a manutenção de um modo de vida que vem que vem que é o responsável por essa floresta e ainda estar de pé. Então, assim, eles são, na verdade, os verdadeiros guardiões e guardiões dessa floresta. Obrigada, Deora. Sí, me parecía muy interesante cómo en todas las presentaciones veíamos esta complejidad de las relaciones entre poblaciones y áreas protegidas a pesar de la idea pues, convencional que puede existir de un área protegida pues, como una área restringida totalmente de uso humano y aquí veíamos pues, esta población eh, rural, eh, urbana, eh, en relación a las áreas protegidas, o Ana María también mostrándonos estas relaciones eh, entre la población, los técnicos y el área protegida. Eh, y bueno, me parece como interesante poder ver esto y también como quizás sí ver como la complejidad de que estas personas también puedan decidir, puedan tener capacidad de decidir sobre este espacio, que a veces, pues claro, como viene designado por entidades eh, estatales o otros actores que suelen tener más poder que los actores que habitan allí, pues se hace muy complejo. Eh, si sí, alguien más que... tiene... Sí. sí, como un comentario, un poco como en este sentido, con, con el tema parque. Eh, área protegida, lo que nosotros venimos eh, tratando de, de, de ir construyendo es también una, una imagen eh, de las áreas protegidas como un espacio de ocupación territorial de los estados-nación, eh, de expansión del, del, del estado-nación sobre otras naciones pueden ser quilombolas, como dice Débora, o naciones indígenas, eh, en el caso que nosotros estamos presentando, pero, pero a, a, al menos en la Gran Sabana venezolana es muy evidente cómo eh, ha habido eh, una ocupación del Estado-Nación, una ampliación del Estado-Nación venezolano criollo, blanco, o la idea de la supremacía blanca imponiéndose, sobre otro. Entonces esto también está cargado de un racismo epistémico, un racismo ambiental eh, muy importante. Las lógicas de los parques nacionales, eh, todavía creo que hay muchísimo que debatir sobre esto. Yo no, no, no sé si estoy a favor o en contra de los parques nacionales porque, bueno, en la gran sabana venezolana vemos ahora, cuando entre en crisis el Estado-Nación, que es un poco lo que tratábamos de, de explicar, al entrar en crisis el Estado-Nación, estas gentes que aprendieron durante un siglo a vivir del Estado-Nación, a vivir de los beneficios del, de la zona, de los, del turismo eh, en el Parque Nacional, ahora ya no, no tienen esos ingresos. Y les toca ir a la mina a buscar una grama de oro para comprar lo que estaban acostumbrados a comer. Entonces es una complejidad muy grande, ¿no? Como poder decir, bueno, eh, eh, ¿qué significa el, el Parque Nacional como, como estrategia, como dispositivo, inclusive pensándolo así, de, eh, de expansión de los Estados nación Es sí. una discusión importante, esquisa, esquiza. Muito boa a sua reflexão, muito boa. É muito complexo, mas eu acho importante que espaços como esse a gente amplie para reflexão. A discussão aqui da categoria parque, ela é muito problemática. Inclusive nós vamos encontrar pessoas como o Ailton Krenak, indígena né? e filósofo, que faz críticas à instituição das unidades de conservação, porque elas, elas nascem aparentemente com o objetivo de proteger essas áreas, de investir na conservação da natureza, mas elas acabam se comportando como verdadeiras reservas de recursos naturais para o Estado neoliberal quando tiver interesse de cedê-las cedê-las. Então, é, é, é, um, é um algo mesmo muito complexo e que, e que pela sua fala, né, ela se expressa, é, é uma complexidade que se expressa em toda a... a América Latina y a gente precisa de fato estar, estar atento. Muchas gracias por su reflexión. Sí, y, y creo que, creo que, que esta complejidad se eh, acrecienta, crece con todo el, el tema del cambio climático y, y, bueno, y todo lo que tiene los, los bonos de carbono y todo el mercado, digamos, climático. No? Eso es, le, le, le agrega una capa más de complejidad a todo esto. Débora, si me puedes escribir en el chat esta autora que estabas diciendo el nombre, por favor. No entendí. Si, eh, si me puedes escribir en el chat el nombre de do, la persona que usted falou de, de que tiene esta reflexión en los parques. Ah, sí. No? <risos> Somos nosotros mismos que venimos a reflexión essa problematização, ah, você. mas eu posso eu posso compartilhar meu e-mail para a gente trocar ideias, tá bom? Sim. Sobre Balcão. sobre essas discussões. Beleza. Sim. Também por compartilhar, Claudia Leal eh, também tem trabalho sobre esta construção do estado de los, bueno, los parques como Estado Nação e eh, ha trabalhado, pues, sobre casos em Colômbia e me parece que também em Brasil. Si no estoy mal, un caso comparativo. Y también es interesante. Y es quizá en el caso de tu de tu investigación, esta lo de la minería me imagino que no está permitido dentro de de las áreas protegidas y hay algún tipo de, re, de restricción o de, de prohibición? Bueno, no sé cómo se restringe eso. La minería no está, prote no está permitida dentro del parque, pero digamos que en este momento en Venezuela la situación es de una complejidad muy grande y no hay presencia estatal en el, en el parque. El, todas la, la figuras de guardaparques, todo eso, eh, no existe. Entonces hay focos de minería dentro del parque eh, que están ocurriendo. Eh, de, hay, y hay distintas escalas de minería, ¿no? Está la pequeña escala, la pequeña minería, que es la, a la que practican sobre todo los pobladores de esta comunidad, eh, y es una minería de muy poco impacto ambiental. Después, en los márgenes del parque, bueno, sí está todo lo que llaman el arco minero venezolano, que eso ya son ya hay impactos mayores. Eh, pero, pero sí, creo que hay todo un tema de, de, de abandono estatal sobre esta región, lo cual, bueno, tiene sus, pros y sus beneficios a favor y en contra, ¿no? Porque también ha permitido, que es lo que nosotros queremos, todavía estamos elaborando, es un es trabajo en construcción. Eh, esta, este, digamos, abandono también ha permitido que surjan otras posibilidades de vida. ¿no? Que la gente rescate las maneras de vivir, de ser y estar eh, con las que convivieron 4.500 años. Gracias Débora por, por aquí lo que mandaste por el chat. Porque me imagino que lo de los conucos también tendría restricción si hubiera, digamos, una presencia estatal allí, ¿no? Pero en este caso, en, acá en Venezuela también hubo un cambio muy grande en el tema de, de los parques nacionales y en los, lo que llamamos los poru, que son los programas de, de ordenamiento territorial eh, en, desde el 2010, ¿no? 2000, 2007 con la llegada de Chávez, de Hugo Chávez al gobierno, y después todos unos procesos que se hicieron de planificación participativa, entonces los conucos pasaron a hacer unas actividades permitidas dentro del parque. De hecho, eh, la quema, que es para hacer el conuco, ellos hacen una forma circular, esta amazónica, muy, muy amazónica, esta manera de hacer conuco circular, eh, hay todo un procedimiento para hacerlo, toda una lógica ancestral para hacerlo, y la quema de estos espacios, la, ellos primero talan y después queman, eh, también ya sabemos que igual que en la, la, Amazonía, en la Amazonía brasileña, colombiana, ecuatoriana, eh, eh, ha sido como la manera como se ha, ha construido el paisaje de la Gran Sabana, ¿no? por esta presencia ancestral, y la tala y la quema de Conuco. Inclusive la quema de conucos que estuvo prohibida hasta, 1900, hasta el, hasta el 2000, 1999 2002 ahora es una actividad permitida. Eso fue, digamos, también una, una lucha sistemática que, de investigadores y del propio pueblo Pemón. Entonces hubo un avance muy importante en Venezuela con respecto a la lógica de los parques nacionales, ¿no? que, que obviamente en, en, en muchas de las cosas que se avanzó en Venezuela. Ahora la problemática creo que es otra. Ya no estamos como en ese punto de lo permitido y lo no permitido. Creo que la problemática ahorita es más de, de lo social, es todavía más estructural. No sé si hayan más preguntas o alguien quiera complementar algo de lo que ella ha presentado Sí, una pregunta, pero más de, del Congreso. Para asistir sí. a, las, a las a las charlas estas fuera de este espacio, ¿por dónde sería? En la página del Congreso ahí? están los links, pero eh, sé que pues en el Facebook, en el, por ejemplo, en el Facebook del Congreso del Colectivo de Geografía Crítica, ahí vas a poder ver los lives. Eu não, eu, não, eu não consegui conseguir. encontrar o, o, o, essa página no Facebook. Não, é, e no, no YouTube, não YouTube é, no, tem algumas atividades que aconteceram, mas assim, não, essa não estava acontecendo em tempo real, né? Ah, mas não, no Facebook eu não encontrei essa página que você está falando. Procurei bastante, não encontrei se sí, posso perguntar agora para confirmar, pero Geografia crítica do sim. Equador, né? Geografia crítica ponto Equador, não encontrei. Foi a pergunta. acho que há outra de ação coletiva, não? É, eu, eu, eu busquei, não encontrei. Gente, meus parabéns, os trabalhos foram muito bons, gostei de ouvi-los todos. Y estoy muy feliz en compartir con ustedes un poco de nuestra historia, aquí de nuestro, de nuestro trabajo, ¿está bien? Sí, muchas gracias. Y disculpen que llegué tarde. Entra en contacto, pero, Esquicia. Hola. Sí, yo entre te en contacto por el e-mail. Vamos, vamos conversar. Sí, sí, legal. Eh, en principio, sí, me dicen que estaría en el Facebook Live de el colectivo de geografía crítica y también en el de acción ecológica. Pero... Yo creo, Débora, que tienes que entrar en el Facebook, tienes que buscar Facebook Live. Creo que es otra cosa. Yo, yo lo voy a hacer ahora también. Mm, ¿no? Sí, no sé, me parece raro porque... Sí, deberías entrar a la página de, o Acción Ecológica o el colectivo y ahí en la parte de arriba, eh, cuando ya se esté transmitiendo, debería, debería estar. Ahora mismo no, pero digamos para las plenarias de las 10 y 45 y la de la tarde también sí tiene que estar ahí. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues creo que podríamos cerrar la mesa. Ha sido pues muy interesante conocer sus trabajos y, y hablar con ustedes. Eh, y bueno, pues espero que nos podamos encontrar en otros momentos y, y seguir compartiendo. Bien, bueno, muchas gracias. Feliz día. Ah, Angela, Quitar el. Ay. Um, perdona, ¿cómo le puedo dar el audio a esta persona? A Ángela María Ocampo. Ahí debería ahí ya, salir un mensajito que se haya... Ay, Ángela María, ¿puedes.? Ahí tienes acceso al audio. Hola. Sí. Eh, no, no tenía mucho. Pues hay varias preguntas, pero simplemente también eh, agradecerles por las intervenciones. Eh, muy interesante. También trabajo temas de páramos y en parte conservación. Eh, aunque no directamente, eh, eh, pero simplemente recomendarles una lectura también por lo que mencionaba Esquiza, eh, al, re, al respecto de, de pues, cómo la conservación de alguna forma es también una técnica colonial de expansión, no solo del Estado-Nación, sino de, de, del capital o de regímenes coloniales que vienen. Pues, todo este tema de los parques nacionales naturales, su origen también es la conservación o, o la perspectiva norteamericana de conservación. ¿no? entonces eh, simplemente quería recomendarles eh, un libro de Margarita Serge que se llama Al revés de la nación. Eh, ella es profesora de la Universidad de los Andes aquí en Colombia y eh, justamente habla de, de, la pues como de estos espacios conservados como producidos activamente por el Estado. Eh, eh, pues de alguna manera es como una naturaleza producida. ¿no? Entonces, bueno, eh, simplemente eso. Porque creo que el, el chat iba directamente a, a ti, Diana, y no a, al, al conjunto. Eh, y ya, eso sería todo como mi adición, aunque bueno, hay muchas reflexiones para compartir eventualmente con, uh, con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, entonces damos por finalizada la mesa. Bueno, un gusto compartir con ustedes y feliz día. Adiós, luego, chao.